Chicos, ¿qué tal estáis? Pues bueno, aquí emprendo mi viaje hacia Egipto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Pues bueno, estamos en el aeropuerto. Ahí tenéis la fila y desde aquí vamos a El Cairo. Estamos en Madrid, ¿vale? Así que nada, saludo y pues bueno, aquí sí que comienza el periplo, el viaje. Venga, un saludo. Hasta luego. Cairo, vamos a coger un vuelo que nos enlaza con Luxor. Si veis por ahí, pues bueno, están pasando todavía la gente, pues, el arco detector de fatales y todo eso. Pues bueno, por aquí estamos y nos vamos ya prontito hacia Luxor, que el avión nos sale ya. Es decir, que hemos llegado al Cairo y del Cairo nos vamos hacia Luxor. El vuelo tarda una hora aproximadamente Y bueno, el problema es la cantidad de seguridad que hay aquí Bastante seguro Hay muchos arcos detectores de metales eh, Policía bueno, Pero eso es lo normal en todos los aeropuertos Hola chicos, buenos días ¿Qué tal? Hola Pues bueno, estamos en uno de los templos más importantes de Egipto bueno, estamos en Luxor, ¿vale? Lo veis aquí al fondo, Está aquí, y vamos a entrar, y bueno, os voy a ir presentando un poquito todo lo que hay. Vamos a cambiar el ángulo de la cámara. A ver... Bueno, no se puede cambiar el ángulo de la cámara. Bueno, no pasa nada. Aquí veis la avenida de Esfinges que tiene 3,1 kilómetros si no recuerdo mal y vamos a entrar en este recinto donde tienen pues diferentes monumentos y ahora lo vais a ver venga hasta ahora pues bueno continuamos aquí eh, vamos a hacer una retransmisión prácticamente en directo desde egipto ¿eh? Aquí estamos en karnak ¿eh? antes dije bueno estamos en la ciudad de luxor pero esto es karnak vale aquí veis este obelisco que tengo aquí justo aquí este obelisco hay dos obeliscos este es uno de los lugares donde más concentraciones de obeliscos ha tenido a lo largo de la historia. Son pues, prácticamente bastantes siglos lo que, lo que se utilizó este recinto en cuestión. Si os fijáis aquí, justamente aquí, tenemos un escarabajo que dicen que dando pues, tres vueltas pues, se puede lograr un deseo, fertilidad, etcétera. Más al fondo veis lo que es un, un estanque, un lago, ¿vale? Esa es la zona donde vivían los sacerdotes, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir un poquito más, os voy a ir enviando vídeos cortos y vamos a ir viendo pues todo lo que tenemos en la espalda. Ahora entraré en esa zona de ahí y pues bueno iremos viendo todas las columnatas que hay y os va a gustar. ¿eh? Así que nos vemos ahora. Hasta ahora. Bueno, pues aquí tenemos 137 columnas. Que las tenéis aquí. 137 columnas. Si nos damos la vuelta, también continúan por aquí detrás, chicos bueno como veis aquí hay diferentes relieves una de las cosas curiosas de estos, de estas columnas son si os fijáis si os fijáis en estas columnas de aquí aquí por ejemplo veis que es un bajo relieve muy profundo vale bueno eso lo hacían los faraones para que no llegase otro faraón lo borrase y grabase encima si os fijáis la profundidad la profundidad que tenemos aquí es muy grande es una profundidad muy grande en comparación a otro tipo de grabados que podemos encontrar en, en, en diferentes alturas de las columnas ¿vale? así que fijaos en altura de maravilla aquí se ha rodado varias películas en busca de larga perdida eh, una de 007 de de James Bond voy a poner hasta aquí y bueno, pues así me pongo pues aquí estamos fijaos qué maravilla de columnas qué lugar más ahora mismo concurrido esto en la antigüedad pues sería la zona donde vendrían las personas a hacer ofrendas a los dioses este templo está dedicado a Amón Ra que es el dios supremo, el dios máximo. Luego vino Akenatón y lo quitó. Amón ra significa dios de la oscuridad o de lo oscuro, de lo oculto, del conocimiento oculto. Y luego llegó eh, este faraón que lo que hizo fue, Akenatón, fue quitar a ese dios y hizo, le hizo el culto al dios atón que sería el dios luminoso En fin eh, Temas de política y de estrategia Como hoy en día, pero en el antiguo Egipto Pues bueno, aquí lo veis todo esto Y Vamos a continuar un poquito más Así que Están haciendo el indio por detrás Bueno, nos vemos, hasta luego